Hola gente, ¿cómo está? Bienvenidos a otro video nuevo. Hoy una crítica a la quinta temporada de Cobra Kai y vamos a hacer como su filosofía. Golpea primero, golpea duro, sin piedad. Vamos al lío. Cuando Cobra Kai arrancó en las primeras dos temporadas así en la plataforma de YouTube y yo me conseguí YouTube Premium para verla. wow, sí que sí que me voló la cabeza. Lo que fue la historia del personaje principal. Johnny Lauren. Wow, amigos. Nos volvía a una nostalgia de los 80. En donde todo era perfecto. Donde una persona estaba totalmente perdida. Donde había drama. Donde había buena trama. Bueno, han pasado. Han pasado hasta la quinta temporada. Y eso no ha vuelto a pasar, gente. La última temporada ha sido una mierda. Te puedo decir, ha sido una mierda. ¿La puedes ver? Sí. ¿Es pochoclera? Sí. Eh nada mucho más que eso. nada mucho más que eso, o sea, guión flojo, eh, guiños muy mal eh, puestos, guiños ochenteros, muy mal puestos, gente, muy mal colocado, hay una parte de un jet, clásica película clase B karateka de los 80, era muy clase B, es lo del jet y los yakuza bajando de un jet es muy clase B de los 80, gente, hasta las películas argentinas hacían eso, eh Hasta, hasta las películas argentinas tenían presupuesto para hacer esta porquerías. Pero bueno, bueno, bueno Vamos a empezar eh, La temporada empieza con un viaje a México Que realmente está al pedo O sea, hasta el, hasta el quinto capítulo Es un relleno, es relle, un rellenuto Es wow, man Wow, man Muerte cinco capítulos Tardar cinco horas de tu vida Para vale, esa clase de relleno que es realmente el pedo Dios mío, gente Son no muchas horas Son no muchas horas pero lo del viaje a México realmente que fue totalmente innecesario tuvieron que haber sacado esa parte y haber rellenado, eh, puesto mejor y haber hecho mejor los personajes pero bueno, eh, saliendo de, de, de esa trama que es muy lenta, es muy lenta incluso es tan lenta como las peleas porque hay momentos que Johnny y su hijo eh, pelean en tipo en, una, en un coso clandestino en México eh, y las peleas son tan malas y tan lentas, en cámara lenta se ven que está todo muy mal, muy mal actuado ¿Qué le vamos a hacer? Eh, después comienza con la trama del embarazo que se resulta de que la novia, la mujer, de la mamá de, de Miguel está embarazada por Johnny y la trama esa también es totalmente lenta innecesaria con chistes muy malos chistes fofos chistes simplones eh, que incluso han, han, han llevado al personaje principal que era Johnny, o un actor terciario, ahora es terciario porque Josen vendría siendo el actor secundario en lo que es esta, en, en esta nueva temporada y, y Johnny pasa a ser a un personaje eh, burlesco, un bupón que ya creo que de la primera temporada quinta ya tendría que saber usar un celular pero al parecer sin con la idea, con el mismo chiste de que es un bruto, que no, no se puede hacer nada quieren implementar la parte de, de rock en el auto cuando estaba trabajando en un Uber que solamente no funciona, gente. No funciona. Esos chistes ya lo han hecho antes. En la primera temporada. En la segunda temporada. Ya esos chistes están quemados. Basta con esos chistes. Ya está. Si quieren hacer evolucionar al personaje. No reutilicen el mismo guión. Por favor. Por favor. El, eh, actor El segundo actor. Eh, el segundo actor principal. Eh, el... Chosen. Me parecía un personaje muy majo. Eh, parecía que vos decís. Este va a ser el... el el, lo serio y el sabio de la trama resultó siendo el segundo bufón a cargo, que es el alivio eh, de chistes para la temporada, a lo cual es como que te rompe un poco la pística. Está bien, son humanos, pueden reírse, pero ya para hacer las bufonadas, es que no, no está gracioso. Que lo hagan los adolescentes me servía, que ya los adultos lo hagan es que no me sirve. Es que por donde lo veas no pega. O sea, es, es, es como un personaje muy ridículo probablemente el, el soy el asesino soy el asesino y después se pone a lo ven lo ve llorando por una telenovela se bañan en pelotas eh, tratan de ponerlo en un momento gracioso todo el tiempo todo pa, y todo esto para qué? para dejar a daniel laruso como el personaje más sabio el eh, más grosso el más el, el, el, el protagonista de la serie desde que lo agarró netflix el protagonista de la serie ha sido daniel laruso y ha dejado a cobra que hay de lado Ahora que ahora que hay son los hiper malos, que vendrían siendo como las películas antiguas de western, en donde el que tenía el sombrero blanco era el, era el bueno y el que tenía el sombrero negro era el malo. Bueno, allí, de ese cliché estúpido están usando esta serie. Han destruido completamente. El Chosen, que por momentos actúan como adolescentes, eh, totalmente enamorado de Kumiko. O sea, no había más mujeres en todo Japón que el chabón se metió en un hoyo y solamente vivía de agua y pajas. Solamente conoce a Kumiko. Y se está enamorado de Kumiko. Es que. Eh, lo veas. No. No. No hay no pega. Eh. Por donde lo, lo veas. No pega amigo. Pero bueno. Eh, por momento. Momento de drama. Eh, es que. Mira. Acá el personaje que está mal. Desde la primera temporada. En las primeras dos temporadas. Te lo justificaba. Te lo entendía. Pero ya. Eh, hasta la. Hasta la quinta temporada. Es que ya cansa gente. Es que ya cansa. Daniel Laruso. Es el peor personaje. De toda esta serie. Ya volvieron. Cobra Kai la volvieron en Karate Kid En un Karate Kid, básicamente es un Karate Kid En donde Daniel Laruso es el personaje y es la persona, la puta, obsesionada con Cobra Kai eh, Los chabones eh, cuando arrancó estaba bien, que, eh, eh, un poquito, pero ya los lo suyo ya raya a obsesión Todo es anti Cobra Kai, todo por más que esté Johnny, por más que haya una buena persona Cobra Kai es la peste, o sea, y por más que hayan buenos alumnos, eh, personas que han demostrado que han estado en Cobra Kai Pero que pueden ser buenas personas, es que no, es que Daniel Laruso no progresa como personaje Es el mismo personaje desde de la primera temporada, no ha progresado en nada Cualquier cosa, Cobra Kai son los malos, Cobra Kai esto, Cobra Kai lo otro que, que los chicos de Cobra Kai, los hijos de Cobra Kai, que, los que estudian en Cobra Kai Es que ese personaje está Está ahí, estancado desde la primera temporada Es un personaje malo, es malísimo el personaje de Daniel LaRusso La verdad que si uno ya lo odiaba en las películas de Karate Kid Acá la ha terminado de ver mucho más o sea, Cobra Kai se ha vuelto en, en, en un Karate Kid O sea, Cobra Kai es la serie de Karate Kid Que dijeron que iba a ser una serie para redimir a Cobra Kai Que nos vendían eso antes de cuando, cuando se estaban hablando de eso iba a redimir a Cobra Kai Y al final es más de lo mismo de hecho, hicieron una estupidez de colmillo de águila. O sea, es que es muy tonto, ¿entendés? Pero bueno, es lo que hay, ¿entendés? Eh, ya andes hasta esta en decadencia. La, ya no va para más. Yo creo que el final de cierre tuvo que haber sido cuando encuentran a la, a la ex novia de, de Johnny y de Daniel. Y, y la mina le dijo a Renan y le dijo: eh, Bien, estás haciendo las cosas. Este tuvo que haber sido el final de la serie, de toda la serie. Pero bueno, eh, lo siguen afalando siguen buscando recursos antiguos como Mike Burns, el chico malo del karate lo fueron a buscar y ahí nomás te das cuenta que Daniel Russo es la mierda tóxica es la mina tóxica, es la tóxica de la relación, es el tipo tóxico, el tipo tóxico o sea, va a buscar a Mike Burns, que el otro estaba viendo su vida tranquilo eh, de chill, eh, teniendo una vida perfecta, no tan perfecta porque bueno, descubrimos de que estaba en mancarrota, pero teniendo una vida más o menos tranqui y llega Daniel y por culpa de él le caga la vida se quedó sin trabajo, se quedó sin... ahí nomás te das cuenta que... y después, para golpe del guión, eh, actúa como adolescente y Mike Barth lo secuestra a los tres y los tres en pedo, comportándose como unos adolescentes porque el, el, el guión es tan mediocre que hacen eso hacen de que se comportan como adolescentes pero el único que no se comporta como adolescente ¿quién es? Daniel Laruso es porque es el nuevo protagonista de la serie ya no es Johnny Lauren, ya no es Johnny Lauren, ni siquiera los adolescentes ya son eh, protagonistas de la serie Antiguamente vos decías, bueno, todos pensamos de que Miguel iba a ser el nuevo, eh, la rueda de redención del Karate Kid Como Cobra Kai, pero no, eh, ahora eh, Miguel es un personaje pues, más que terciario, está ahí en el fondo Junto con la hija de La Russo, eh, con su con su trama, que no han evolucionado en nada también, los chicos no han evolucionado en nada Siguen con la misma trama de siempre, la misma trama de la 1, que yo te hago bullying, que te golpeo, que vos me golpeás, que este es mi sector, que yo te hago esto, que yo te hago lo otro. Es que no han evolucionado en nada. Siguen igual, siguen igual. El regreso de Jessica Andrews, eh, la de Karate Kid, la, la, la novia de Karate Kid, es que pareciera que, que, que, que todo está conectado con todo. Es que también, o sea, el Chosen enamorado de Kumiko. Eh, Jessica Andrews, la prima de, de, de la esposa de, de, de Daniel Salón, que tiene un poquito más de sentido, pero bueno, pero es necesario que todo esté conectado, es realmente en serio, esto es necesario que todo, todo, todo esté conectado para que una, para que funcione, para traerte la nostalgia. No, no, no, no, no, no, no tiene que estar eh, todo conectado. También hay una pelea donde está la Jessica Andrews, eh, la ex de Daniel, con su prima, con la, la, la, con la, con la mujer de Daniel. Están en un bar y hay peleas como si fueran adolescentes. Pelea totalmente innecesaria. Estúpida, yo te diría. Es, es algo estúpido lo que pasa en ese bar. Bueno, parece que, le, no sé, dijeron, necesitamos eh, conflicto. Y hagamos que las mujeres se peleen y no peleen. Porque en realidad no pelean, solamente discuten y se van corriendo del bar. Es que es estúpido, no, no sé, no lo entiendo. Eh, pero bueno, eh, después, eh, cuando Mike Burns... En el, en el, es que todo se resolvía así Tenían un, un, un solo episodio Para resolver un montón de cosas Mantarraya eh, Personaje totalmente de relleno Inútil Que lo quieren hacer como la redención de Mantarraya Pero la verdad es que no sirve No funciona Igual que esta pelea final cuando va y... y... Él solo se carga como cinco pibes que voy a decir, no, es imposible Primero, no ha estudiado tanto karate como para poder, poder limpiar a 5 chabones entrenados Que vienen entrenando como negro todos los días Porque eh, Quicksilver lo, lo, Silver los hace entrenar como militares Y que el otro lo llegue y los golpea así de la nada Es que no, no cuadra por ningún lado, gente No cuadra por ningún lado eh, Las peleas totalmente uf, sacadas de contexto Malas, malas eh, mira, eh, hay veces que menos es más, podemos decir, menos es más, eh, hay grandes peleas que no te dicen nada, que son malas, que son malas peleas, y a veces eh, cuando eran peleas mucho menores, que eran uno contra uno, eh, peleas, eh, estaban mucho mejor actuadas, mucho mejor, acá es que se ven mal, están malas peleas, están muy lentas, es como que ya ni tienen... Yo creo que los actores ya no tienen ni ganas ni siquiera de, de, de hacer... ...esta serie. Es que yo creo que ya están podridos de hacer esta serie. Porque se nota. Porque se nota. O sea, es... Es como que no... No, no le ponen ganas como la primera temporada, la segunda temporada. Es que no le ponen ganas. O sea... ¿Me entendés Pero... Uff. Hay tantas cosas para, para criticar. Eh, cosas buenas... Eh, muy pocas. Muy pocas. Espero que, que cambie pero la verdad es que no le veo, yo, yo creo que esta serie tuvo que haber terminado hace, en, la, en la tercera temporada, creo que tuvo que el final y ya estaba eh, yo creo que lo que estuvo de más eh, Chris, eh, John Chris, el eh, personaje que malgastaron, malgastaron y ahora que se escape de, eh, se escape de la prisión, eh, que en realidad encima no debería ni por qué no debería ni por qué porque Mantarraya eh, dijo la verdad y técnicamente eso lo deja libre a John Chris y encima, eh, ahí está, eh, Daniel LaRusso, persona que, <coughs> persona que vive diciendo de que mi Jackie do esto, que es honor y esto que lo otro, lo que menos hace es el honor. Eh, le prometió a John Chris que si lo ayudaba con la información, él iba a pasar un abogado para sacarlo de la cárcel y no cumplieron, o sea, faltaron a su honor. El eh, de Johnny es esperable, era un Cobra Kai. Daniel De LaRusso, que se la pasa la... Cinco temporadas diciendo que el honor, el honor, esto, el honor, lo otro, que lucha por el honor, eh, el honor de los chicos, de todo esto, y que se pase por los huevos en un segundo eso, es que ¿dónde está tu puto honor? ¡Basura! ¿Dónde está tu puto honor, basura? Y bueno, es, eh, y después se escape con gelatina John Chris de la cárcel, es que es estúpido, que el doctor chupe la gelatina es estúpido. Es que por donde lo veas, eh, y ya vemos que, obviamente, que John Chris, la niña que salva en el, en el pasado, que vemos, no recuerdo, es la misma chabona esta, la Yakuza, no sé qué onda, es del clan de, me faltó que, el clan del puño, está el clan del puño y después está el clan del pie, que son de las tortugas ninja, ¿no? Después vamos a empezar a pelear con las tortugas ninja, es que si vamos así, gente, empecemos a meter pelotudeces y ya está, y se agarramos ahí con la gran pelotudez. Igual que ahora se si viene un torneo nuevo, el Kasai, no, Kachaino Festival, no, bueno, no es Kachaino Festival, pero bueno... Ay eh, eh, oh, Dios Encima yo digo ¿con qué necesidad irías llevarías a lo a ahora si el otro ya, ya derrotaste a Silver? ¿Qué necesidad, es que ahora va a ser Johnny, listo, y va a ser el final, y esto que el otro. Es que, ay oh, Dios, no veo redención. Ahora van a ser un nuevo coso eh, eh, de karate, anda a ver qué nombre le van a poner. Pero no sé, yo lo, yo quería que Cobra Kai sea redimido por Johnny Lauren. Lo que menos me ha mostrado esta serie Que vaya por ese camino Es mediocre Ha sido muy mediocre últimamente La serie es mediocre La gente le gusta sí, está bien, yo lo miro Es muy probable que mire para que no quedarme con cosas a ver, yo, yo todavía tengo la esperanza y la fe posta, Tengo la esperanza y la fe De que Johnny recupere a Cobra Kai Que Cobra Kai no desaparezca Es que no tiene que desaparecer No debería desaparecer Pero están ahí enganchados con el puto Daniel Aruso. Están ahí enganchado con el puto Daniel Laruso No, que esto, que el otro, que... Que no, es que no, ya no funciona gente Ya tuvo que terminar la tercera temporada Ya tuvo que terminar la puta tercera temporada Pero no, pero no, parece que no, no, no, no, no no entienden, eh Lo agarraron los tontitos de Netflix y lo hicieron mierda la serie Pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar qué pasa Por eso digo, ven cuando lo entiendo, cuando yo digo eh, Hay un montón de gente que critica a G-Hulk Un montón de gente que critica las los anillos de poder te critican un montón de cosas, pero no miren con la misma vara, porque después ves y dicen, no, esto fue lo mejor del mundo, qué no, te estoy diciendo que no, que no es lo mejor, que hacen chistes fofos, le, fa le falta, a cada te este kit, ¿Lo, saben? lo único que le falta, los chistes de pedo, y ya estamos, empiecen con los chistes de pedo, con los guiones mal armados de noviazgos y esto que el otro, eh, que ya están mal armados, pero que sean peores todavía, es que sean como una clásica serie de los 80, ¿entendés? Que aparezca un extraterrestre hablando a la israelí al ruso para resolver los problemas y ya estamos. El único que falta, Es ¿eh? El único que falta. Pero bueno, vamos a esperar que la sexta temporada sea sí, la última. La última, que ya no haya más. Y que lo corten una vez por todas y que Johnny eh, recupere el poder de eh, Cobra Kai. Me estaría muy bueno. Estaría muy bueno y que ya deje de ser de nuevo el puto protagonista y ya que deje ser el, el segundón. No ni siquiera el segundón, ya es terciario. Es que Chosen se vaya a la verga, que... Que sea el Chosen que, que esperamos, el, el tipo serio, el sabio eh, eh, Y no el payaso este que apareció Pero bueno, eh, y seguramente van a meter a la mina de la 5, es que ya lo veo, es que la del, no, del Karate Kid 4, es que ya lo veo Ya lo veo por dónde viene o sea, no, es, yo digo, eh, menos es más No por meter un montón de actores del pasado, va a decir que la serie va a ser mejor No, no, no, no, no, no, no significa que, que vaya a ser mejor todo lo contrario, lo está empeorando. Eran a todos los enemigos, de, de, de todos los enemigos, a todos, de la, toda la saga. Y lo está empeorando. En, han empeorado la serie. Cuando tendría que haber sido una serie de Cobra Kai. Una serie de redención, de Cobra Kai y de Johnny. Y la han destruido. Pero gente, hasta aquí. Mi pequeña, y humilde, crítica. Y si no te gusta, andate a cagar, hijo de mi puta. Nos estamos viendo. Hasta un próximo video, la puta que lo parió. Thank <laughs> you.